Es que escucha, este, este, este tema nos acalora, Vamos nos acalora por allá. más Vamos que por la, allá. La, la ola y el golpe de calor. Eh, y tenemos acá una mesa, precisamente, para hablar de los alimentos que pueden ayudarnos en medio de este verano que está bastante intenso y que uno quiere comer algo un poquito más fresco, más frío y demás. ¿Sí? Alexandra, bienvenida. Estamos con Alexandra Marqués de Salud en Casa. Y Alexandra, ¿qué alimentos? ¿Sí? Porque uno está viviendo y fines de semana no es solo eso. Todos los no, días todo una Dios, temperatura es una que absoluta. Dices, ¡Oh, ¡qué calor que tengo! no ¿Qué, ¿En ¿qué alimentos? Claro, acá está la solución. Prácticamente eh. tenemos que cuidar la ingesta de frutas, porque tienen un montón de agua, casi todo su peso, 95%, es pura agua. Y con decirles de una forma práctica, una taza y media de papaya con unas tres mandarinas equivale a un vaso de agua. Entonces, como parte de los alimentos, podemos obtener esa hidratación. Uh -huh. No solamente es el agua, por eso hay que incorporar este tipo de frutas. Uh -huh. Todas valen, uh -huh. pero aquellas que tienen mayor contenido de agua, que se siente... Hay que preferir. Y, y hay un pensamiento que tienen muchos, no sé si tú, Julio, pero dicen, ay, como fruto no en la noche, que te da hambre, te da ah, sed, claro. ¿no? Y Se dicen, engorda. ¿qué como? ¿Como una frutita y, y o tienes hambre también o me como mi pan con algo y mi taza de agua? ¿Recomiendas comer frutas también a la noche? En cualquier hora. Puede ser en la madrugada, si quiere. No hay ningún problema con la fruta. Ya. La fruta tiene un montón de fibra porque ya. ayuda a que uno se sienta satisfecho. Aporta agua, vitaminas, antioxidantes. Que ahorita con el sol que está, los rayos suben. Estos nos atacan a la piel y estos antioxidantes nos protegen. Entonces piña, tenemos acá la mandarina, la, la, la, la sandía. sandía. Y en cuanto a los vegetales, por ejemplo. ¿Cuáles mm. son los que recomendarías? Hay muchos que son los básicos de la ensalada, ¿no? Pero veo por ahí que tienes algunos adicionales también. ¿Hay alfalfa, como decía el congresista? No. ¿Alfalfa? También puede haber. ¿No? Claro. Puede haber, ¿no? O sea, claro, no, que se burla super... como si fuera, ay, ¿qué quieren? Eso. Pero también es alimentar todo. A claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos? Claro, entonces todas las verduras también aportan incluso más agua, pudiendo llegar a 98%, como es el caso de la lechuga, lo que es el apio, el pepino. Todos estas, por ejemplo, para darles una idea, lo que es un poquito de apio, un poquito de lechuga, una platita. Y un poquito de lentejas igual equivale a un vaso de agua. También. Entonces, todos los alimentos aportan en diferente medida y por eso es bueno que sea balanceado. Ahora, si hablamos de vegetales, hay que preferir los que son más frescos porque conservan la cantidad de agua. ¿Y ¿no? cuáles no, en todo caso? Por ejemplo, o, o no que sea un no definitivo, pero ¿cuáles reducir un poquito? Tal vez en todo caso los que están súper cocidos, ¿no? Porque claro. esos los deshidratamos, pierden fibra, no sacian tanto. Un ejemplo como para mí que yo en la cocina. Sí. Junto con mi compañera, un agua hervida espectacular Somos y de ahí, ahí no mal. pasamos. Brócoli, por ejemplo, súper cocido. Está bien el verocoli, pero recocinarlo estamos perdiendo también vitaminas y fibra. Entonces, ya. podemos comerlo, pero que no sea tan cocido al dente, sería mejor. Ahora, si hablamos sí. de verduras, la mitad del plato es lo que se recomienda. Algo fresquito, sí. algo más fresquito. Y le importa más el ideal, agua, sí ¿no? Yo, de verdad, que sí considero que el tomate ideal para estas tomate, épocas, sí, claro. ¿no? Porque sí. tiene muchísima Tomatito. vitamina. Además, ah. vitamina A. Y, y el, el pero, o sea, mira, porque la combinación de esta es un vaso con agua. La lechuga tal, un vaso con agua. Pero eso es lo que nos lleva también. Mucha gente a veces tiene que sentir sed para tomar agua y ese es ya el estado máximo de deshidratación. ¿no? Qué buena la acotación. Sí, cuando uno siente sed es porque ya está deshidratado. Ah. El cuerpo ya perdió 1% y el cuerpo ya empieza a bajar su rendimiento. Eso. Entonces no hay que esperar a sentir sed. Una forma de sencilla para ir o tomar agua es, en todo caso, ver el color de la orina. Si la vemos que está más, más oscura, cargada. más turbia, más cargada, es porque falta hidratar. Okay. Y eso va para pequeñitos que ellos no piden mucho el agua y los adultos mayores que tampoco perciben la sed Mira, y Alessandra, otra acotación también para que nos des. Ahora que estamos en verano, ¿cuántas veces debemos de tomar agua en el día? Se recomienda lo que son ocho vasos en forma general, lo que son uh -huh. dos litros, pero como digo, depende mucho del color de la orina, porque uh -huh. eso nos va a decir cómo nuestra, está nuestro grado de hidratación, pero hay que contemplar la actividad física, uh -huh. lo que es el peso, si hay fiebre, si hay gripe, ese tipo de circunstancias hay que tener en Alexandra, tus redes sociales, ¿dónde te ubicamos, por favor? Como Alexandra Márquez, nutricionista. Perfecto, gracias. Como siempre les dan una capa, pero ahora hemos visto las frutas, las verduras, pero también hay un refrescante. Delicioso, sí. que te va a encantar, Julio, este, este es la para este verano. Es la cocina de listo? matinal. Muchas gracias, sí, gracias, ALEXANDRE. Y de aquí vamos porque tenemos también la rica.